Antes, las empresas estatales eran consideradas deficitarias. Con el nuevo modelo económico, social, comunitario y productivo, las empresas estatales aportan con empleo y utilidades. Sus ingresos llegaron a 41.148 millones de bolivianos y sus gastos a 37.880 millones de bolivianos, lo cual muestra que las empresas generan ganancias. Las empresas públicas son generadoras de empleo para el 2005. Estos llegaban a 792 personas para el 2016 y llegan a 17.646. A esto se suma el aporte que hacen al bono Juancito Pinto en el marco de la redistribución de utilidades llegando a aportar 2.651 millones de bolivianos. Las empresas públicas aportan al desarrollo del país mediante su fortalecimiento. Se pueden obtener recursos que financien la industrialización y las políticas sociales para sacar de la pobreza a millones de ciudadanos. 11 años de gestión económica con buenos resultados.